Sofía Fernández, a que ver. es nuestra cataróloga por excelencia. Aquí en el Creo que voy a ir sacándome el título. Escúchame, Sofía, la bicicleta era. Era no la era bicicleta. bicicleta, Sofía. Era el amor por la bicicleta. No la sopliste ver. venía la Yo de, de andar en bicicleta no te veo. No. No, no. Te estoy mirando la cámara, Sofía, no sé qué no, señal. No, no. seña. Ah, claro, no está de costado. No, no, no, ni ahí. Creo que. Va, vale, Hace poquito. tanto que no ando en bicicleta que dicen que nunca uno se olvida Entonces de andar en no bicicleta. Entonces no África en bicicleta, ¿no? Antes que me pongan el graf ¿Qué? A ver. Eh, quiero preguntarles a ustedes: sí. si se fueran a Qatar, ¿qué pondrían en la valija? Algo muy importante: no preparar la valija. ¿Ropa de verano? Porque es verano, o sea, Sí, dos shorts, dicho, dos remeditas y vamos lavando. Sí, ropa livianita, una pelota ropa de fútbol. Ropa interior, claro. Pelota de fútbol. Pelota, sí? de fútbol. pelota de fútbol. Re incómodo, poner en la, la valija. Pero sí iban a ver un montón de pelotas de fútbol no. para qué vas a ocupar un lugar en la valija no. por la claro, pelota. Una de una pelota. Y bueno, no sé si me alcanza en o sea. catar para una, una bocha una, una pelota desinflada, bueno, vamos. Sí. Bueno, no sé, ¿qué más? Bueno, no sé qué más. La verdad que no, las zapatillas, no sé, imagínate, me voy a catar Una bandera puede ser, una bandera. Era, sí, así. sí, Una peluca bicolor me llevaría. Bueno. También puede sí, ser. Hay que alentar hay Sí, que alentar. como muchas cosas que me identifiquen con, con mira, la selección. Si me hubiese tocado ir a representar aquí mi querida Mendoza sí. a Qatar, me hubiese llevado todo armado para el carrito que teníamos pensado con Marina, sí. la productora. Pero no, bueno, la campaña ya terminó. Sofía, la campaña, como razón. ya terminó, vamos a ver qué llevó Antonella, la esposa de Messi, ah, en bueno. la valija, porque grabó ya los preparativos. Te terminó, sí, no, mira. Mi lado, todo esto era. Para la Todo. valija de Antonella? Sí. Ah, Mira, no le escapamos. Mira, no le escapamos. Todo en la selección. Y sí, no va a llevar de otra cosa. Pero va con los chiquitos. Va, va con los tres niños, entonces preparó toda la valija. La ¿Habrá conseguido esa? Que... ¿Será original Shorts, o será una, una réplica? Sí, la, no, la, no, la, la réplica. Claro. Pues está cara la original. Claro, no, no se debe de alcanzar. Para comprarla, la verdad es que no. Eh, lo hizo con, eh, bueno, con en compañía de sus tres pequeños hijos, Tiago, sí. Mateo. Y Ciro, y la verdad es que eh, llevan un poquito de todo, camperas. Eh... Pero el exceso de equipaje, ¿no? tendrá Tiene que tener cuidado pues es caro también el exceso de equipaje. Sí, pero saca un eh, No, crédito. pero no creo que sea el caso de ellos ah, que ¿no? les moleste. No, no, ah, no. Yo, no, creo pues que yo de ¿de siempre la peso antes de Vos imagínate su... todo lo... Ay, acá están mostrando lo que lleva para los chicos, ¿no? Muestra lo que lleva para ella, porque me imagino tenés lo que razón, debe de llevar. Tenés razón, no ¿Cuántos pares su de zapatos outfit? se llevará Antonella? para y un mes? Para un mes y mínimo 30. O sea, una... uno para cada... No, para, ¿qué uno? Debe ser sencilla, como Antonio, tres pares de zapatos por día, porque vos imagínate que tiene que ir a los partidos, ir a cómoda, después una salida, después la foto. Pero es que eh, al exterior el exceso de peso y el exceso de valijas es en dólares. No creo que tampoco... ¿no? Y lo hizo con una no, si canción de fondo. De la <risas> ah, la, la, Bueno, sí. Después en la realidad la verdad es que tínen, eh, ya está todo, me me uh -huh. está todo preparado. A Messi le queda jugar un partido que eh, no sabemos si lo va a jugar todavía. Usted, Julián, que es el experto, pero les queríamos... chicos en 90 dijeron que estaba Al parecer sí. Es contra el Oxer. Y puso la canción de Argentina de Trueno y Nati Peluso, que es con la que acompaño esta historia de Instagram donde eh, bueno nos mostró un poquito de cómo va preparándose ¿Es para el gorrito este sí mira el gorrito es para el, la, el la playa ese pero aparte no es el de la camiseta no es el estampado de la camiseta la alternativa es para llevarlo a la playa y eso que lo habrán comprado original <risa> <risa> ¿La tenés con eso, Gisela? ¿Y eh, si uno va y no lo conseguís? Está bueno. ¿No no, es eso, no, se no. lo regalan todo. Ah, sí, se lo regalan. una camionada de la ¿Y marca. ¿Y ¿Qué es, Mercedes? Antonella, para que le regalen las cosas? La mujer de Messi. Ah, qué suerte, ¿eh? Uy, bueno. Sofía, ahí estaba. No era ah, la bicicleta, no, era Messi. <risa> <risa> Era bueno, Messi, pero lo que te no está mala la idea de la bicicleta, debería que haber empezado desde no, pues varios meses Qué loco, yo lo escuchaba, digo, hay que tener agallas, ¿eh? hay que tener coraje nah, no, sí, sí, sí. Pero, pero aparte de no, estar no. por lugares que vos no conocés y sabes cómo la gente puede llegar a reaccionar Bueno, es cortito el video de Instagram, 30, 12, ¿cuánto sí. dura? 10 segundos Es una historia de Instagram, nosotros porque como es Antonella y sabemos que es lo que va a tener Messi ahí cerquita ¿Sabes qué hay que averiguar, Sofía? Tarea Para Sofía les puedo tirar. A ¿no? ver. ¿Cuánto a ver? tiempo van a poder estar juntos Antonella y Lionel durante la concentración? Porque, bueno, por ejemplo, ya en, Inglaterra, en Inglaterra, sí. ya les han prohibido nada de novias, nada de familia. ¿Durante todo el mes? 45 días casi. Más de un mes. Para, mujer. le voy a mandar un WhatsApp a Anto, a ver qué me dice. Y vine, por favor, Anto R. Gracias, Sofía. <risa> ¿Le quedó algo? No, le Las ganas Cuando de irme. Las me ganas me de irme. Bueno, Sofía, usted es tan inteligente esto, ¿eh? No importa El no próximo, importa. El, próximo. Que bueno. el próximo Ojalá sí. Gracias Sofía